Y pues bienvenides al primer episodio de la cuarta temporada de navegaciones guiadas de la zona hipermedial del Centro de Cultura Digital. Eh, aquí estamos una vez más, Canex Zapata y yo, eh, intentando liderar como esta serie de visitas a diferentes rincones del Internet, pasando desde piezas hasta exposiciones, hasta, en este caso, una búsqueda de conexión con plataformas que están generando un nuevo mercado o un aparente, al menos, nuevo mercado para el arte digital. Y pues justo nos parecía interesante empezar esta cuarta temporada hablando acerca de qué son los NFTs, qué es el blockchain, qué son estas plataformas que están generando un espacio para el mercado y transacción económica generalizada a partir de objetos digitales que se asumen como piezas artísticas. Y un poco qué sucede detrás, eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de blockchain, de qué estamos hablando cuando hablamos de NFTs y pues todo lo que eh, pues radica detrás, ¿no? como de las consecuencias tanto eh, por supuesto ecológicas, que seguramente ya más de UNE ha escuchado al respecto, pero también eh, las condiciones detrás de un coleccionismo que apunta a ver a los objetos digitales como una serie de transacciones que se pueden validar como únicas o aparentemente se pueden validar como únicas. Entonces, pues bueno, eh, aquí estamos de nuevo, ¿no? Eh, buscando respuestas y más preguntas también de la mano de Nancy Salazar y de Annie Garzalau, quienes son dos eh, expertas en espacios digitales en diferentes nichos y que pues más bien creemos que desde cada una de sus perspectivas podemos lograr tejer un espacio de conversación y de intercambio en el cual... Eh, pues un poco la idea es irnos como al agujero de gusano ¿no? y empezar a explorar estas plataformas digitales y analizar qué es lo que está pasando dentro de ellas cuáles son las condiciones que implican y también pues para quienes están interesados en formar parte eh, de estas nuevas transacciones qué es lo que se debe hacer y qué es lo que te tenemos que tomar en cuenta entonces, pues, bueno eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir también cuáles son eh, sus perspectivas, opiniones, experiencias y sobre todo, pues empezar a darle la claridad que sea posible a este tema, que sé que uno de los grandes, grandes conflictos ha sido pues esta opacidad, eh, tanto de entender a la tecnología en sí misma como de los procesos que hay detrás de estas plataformas. Entonces, bueno, un poco eh, pues, estamos muy felices de que estén aquí, que se hayan sumado a estas visitas y navegaciones por el Internet. Eh, sus rincones extraños, no sé, Canek, ¿qué más podamos sí. compartir como en este inicio, de nuestra cuarta temporada? Bueno, mi nombre es Nancy, Nancy Salazar, de la profesión soy ingeniera en tecnologías de la información, y bueno, este, ando en, en todo este mundito porque eh, tal cual como, como tecnóloga eh, tengo que estar, evidentemente pues como informándome de todas estas tendencias tecnológicas que surgen, una de ellas es evidentemente el blockchain, en el cual pues se, se están basando otras eh, tendencias que están surgiendo, eh, como por ejemplo las criptomonedas y pues algo que vamos a hablar el día de hoy, que son los temas de los, de los NFT's. Y bueno, entonces, este, soy docente, docente en diferentes instituciones de, de aquí de México, entre ellas este centro. Soy mentora en una parte de tecnología e innovación, como en Startup México, en el TEC de Monterrey, en la Escuela Bancaria Comercial. Um, he colaborado en plataformas educativas como Plax, por ejemplo. Eh, estuve colaborando justamente en una aplicación que eh, llevaba Blockchain. Esta aplicación se llama TIP, que va, va dirigida precisamente a la parte de almacenar todo nuestro historial médico. Entonces es de ahí del, del por cual eh, me tuve que, que también ver obligada a informarme en torno a esta tecnología y bueno, pues entonces este, con base en, en esta experiencia o en estos caminos que me ha llevado a mi profesión, pues es la, la razón por la cual este, me, me atrevo aquí a compartir lo poco o, o lo que sepa de este tema, porque como bien lo comentamos, son tecnologías nuevas, por lo mismo no hay tanta documentación. La misma documentación la vamos generando nosotros mismos quienes vamos creando este tipo de innovaciones. Así que, pues bueno, hay que tratar de bajarlo a, a un nivel bastante este, mortal que cualquier persona pues, pueda entendernos sin complicaciones. ¿no? Esperemos que se cumpla. Bueno, yo soy Ani Garzalao, soy artista visual, pero trabajo mayormente con medios, con tecnología y um, me interesa sobre todo qué sucede justo con toda la tecnología que ha estado surgiendo los últimos 20 años y cómo propicia cambios a nivel social, económico, afectivo, cognitivo. Entonces, en los últimos años he trabajado sobre todo la cuestión del post y del transhumanismo, eh, particularmente a partir de lo digital y de los estímulos. Ya sea en el cuerpo o ya sea este, a través de la información o, o a través de estímulos digitales. Y eh, pues ahora estoy trabajando justamente en cuestiones que no tienen tanto que ver con el blockchain y todo lo que está sucediendo en, en el espacio digital, sino eh, ya a nivel celular, como qué pasa con el ADN, qué tanto se puede manipular, qué ha pasado con todo esto de, de la idea del virus y de lo viral también, y, y de cómo estamos percibiendo la realidad a través de, de este encierro y, y de lo digital. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con, con estos lenguajes me encanta investigarlo. Eh, no sé si eso me hace experta, porque creo que también es una cosa que nunca dejas de aprender, como está en un cambio constante, es... Es, eh, el, la es la continua reflexión y, y estar leyendo y estarse informando y estar eh, muy atento de cómo van, van cambiando estas cosas en, en relación con la tecnología digital. Eh, también soy docente, doy clases de programación eh, y de investigación transdisciplinar en el... de programación en el SAE Institute y de eh, investigación transdisciplinar en el Centro Nacional de las Artes. Y... Eh, soy Sistema Nacional de Creadores de Arte, entonces también tengo mis propias ideas sobre qué sucede con el coleccionismo de arte digital de que he visto pues, los, los últimos 10 años y, y tengo mis propias posturas que ya les compartiré en unos minutos. Gracias. Creo que justo ese punto de partida es, es bien, bien interesante porque creo que algo que nos interesa también es entender la ecología general de estos procesos. Sí, por supuesto, desde un espacio muy técnico y muy como de esto, de este ejercicio robusto de poner junto toda esta serie de condiciones que permiten otras transacciones y otras producciones de valor también. Pero al mismo tiempo, ¿cómo conectamos de regreso con eso que entendemos como producción creativa? ¿no? Yo personalmente creo que igual como docente, una de las cosas que siempre me ha costado trabajo pensar es el que el valor de una pieza digital radica en su escasez. Eso es algo que a mí me parece muy complicado de colocar en un nivel discursivo y en un nivel incluso técnico, ¿no? Y de repente pasando como por estos procesos de decir, bueno, cuando tú inicias la producción de una pieza digital, existen una serie de copias de seguridad o de copias que va el mismo software alojando en diferentes fragmentos de la computadora que van... Eh, pues sumando, ¿no? En esta serie de copias, de copias, de copias, de copias, que incluso a la hora de alcanzar un producto final, ese producto final no es más que la suma de esas copias, ¿no? Que están distribuidas en otros fragmentos de nuestros dispositivos. Y pues desde ahí un poco creo que justo ya empezando como a señalar este espacio del coleccionismo, este espacio eh, pues de generar escasez, este espacio de lo único, de lo auténtico, ¿no? Eh, pues creo que justo muchos espacios como galerías y museos y espacios de exposición interesados en este tipo de prácticas, eh, históricamente siempre han tenido que buscar el ya sea recolocar o representar estas piezas a partir de un objeto, ¿no? Ya sea porque los imprimen o ya sea porque se resguardan dentro de los dispositivos originales que les vieron nacer, ¿no? Eh, o porque eh, se genera como una especie de cadena continua de considerar que hay algo que existe exclusivamente de manera efímera y del cual se puede después documentar o hablar o investigar, pero únicamente a partir de las experiencias de otros. ¿no? Eh, un poco mi, mi noción de las prácticas digitales siempre ha sido que el valor del objeto digital radica en su viralidad y no en su escasez. Entonces, de entrada a mí un poco esta conversación frente a la exclusividad, la escasez, eh, generar espacios de lo único, me parecen complicados de entender. Y quizá ese es un buen punto de partida para preguntarnos, ahora sí, ¿qué es una cadena de bloques? ¿Cómo funciona una cadena de bloques y por qué, sobre todo, tiene la capacidad de generar este espectro de espacio digital único o de reconocimiento único de un archivo que en su naturaleza está reproducirse. No sé. Okay. Eh, yo en esta parte me gustaría eh, abrir la, la conversación en torno a la parte de, del blockchain, ya eh, aterrizándolo de mi perspectiva en, en el lado técnico. Este, como tal, eh, si bien el, el, el blockchain ya, ya existía, no, no es algo nuevo, más bien el, el boom que ha tenido es reciente. Y esto ha sido gracias al tema de criptomonedas, que ahí ya sería también meternos en otro mundo. E igual ir aclarando desde, desde ahorita que eh, criptomonedas este, no, no es blockchain y blockchain es criptomonedas. Entonces, este, el blockchain como tal, pues es una tecnología que básicamente se le conoce también como blockchain, su traducción es eh, cadena de bloques, y viene siendo como un libro, un libro contable, un libro en el que se registran eh, varios este, activos digitales, eh, eh, dependiendo pues, del, del, del mundo en el que nos estemos moviendo, de la industria. Esto quiere decir que no solamente el blockchain se mueve en la cuestión económica, como lo hemos conocido hoy en día con las criptomonedas, sino que pues también se mueve en la cuestión este, médica, en la cuestión de, de, la cuestión de alimenticia también y en todo lo que nosotros queramos este, meterlo. Y bueno, este tipo de tecnología eh, lo que se trata es que es un, un conjunto de tecnologías en donde se pueden hacer varios registros, registros que eh, son descentralizados, no pertenecen a, a, una, a un solo dueño, sino que son varios los, los usuarios que tienen esta información. Es una información que, que se consensa, que no se toma la, la decisión sobre de ella solamente una persona, sino que son varias personas detrás de, de, de esta tecnología, consensando y demás. Entonces, este, ¿qué otro tema les podría decir por aquí? Esta cadena de bloques, lo, lo interesante también, es que viene a reivindicar lo que viene siendo el, el tema de la palabra confianza, de la, de la transparencia que también a lo largo de la historia de nosotros como humanidad, pues es un valor que se ha ido perdiendo. Entonces, eh, lo, que, lo que viene a ser blockchain es como a darle nuevamente el valor a esta cuestión de la confianza y a estar sin intermediarios. Entonces, ya hablándolo eh, nuevamente en la, parte, en la parte técnica, como les comentaba, pues eh, se puede eh, aplicar. La tecnología en distintas cosas, en la cuestión automotriz, en la cuestión, este, por ejemplo, de nosotros cuando, cuando viajamos, la cuestión de nuestra documentación, en fin, se puede utilizar en muchísimas cosas. Cuando alguno de estos registros que entran dentro de estas tecnologías, digamos que viene siendo como una tipo base de datos, entran registros, bases de datos, si alguno de estos datos es alterado por algún usuario, todos los demás usuarios se dan cuenta y es donde eh, pueden aprobar que esta modificación sea o no sea, ¿no? Entonces es ahí aquí donde entra la cuestión de, de que es todo este consensuado y que evidentemente, pues, eh, tenemos todos acceso a esta información. Es como si cada uno de los usuarios que tengan a, a acceso a, a blockchain, pues, tienen su respectivo nodo de información y si alguien altera algo, los demás este, se enteran y es todo esta esta transparencia, que es lo que, lo que se mueve aquí. ¿Y qué otro tema podríamos manejar en esta parte? El, el, el ejemplo que yo siempre, siempre me preguntan, este, ¿cómo podríamos este, diferenciar el, el blockchain de las criptomonedas? Que no es lo mismo que una criptomoneda no es blockchain y, y viceversa. Le digo, no. El ejemplo que, que pongo siempre, así como más sencillo, le digo, imagínate este, el, tu sistema operativo, ¿no? Si usas Windows, por ejemplo, este, tienes tu, en tu escritorio pues tienes eh, la, el Windows, que es tu sistema operativo, y en tu escritorio pues tienes iconos de accesos directos a este tu navegador, a tu office, a lo que tú quieras. Entonces, eh, blockchain viene siendo, digamos, tu sistema operativo, y las criptomonedas pues viene siendo una aplicación de, de las que tienes ahí en tu, en tu navegador, ¿no? En tu escritorio, perdón. Entonces básicamente así es como siempre la, la diferencia que, o más bien el ejemplo que pongo así bastante sencillo para especificar que sí son cosas totalmente diferentes, que si bien gracias a las criptomonedas el blockchain logró popularizarse, pero eh, blockchain no solamente son las criptomonedas, ya, ya lo estamos viendo ahora con esta cuestión de los NFTs que también sirven para más cositas que pues igual ya estaremos hablando un momento más. Bueno, a lo mejor yo voy a parafrasear un poco a, a Nancy, porque creo que sí fue bastante clara su explicación y lo voy a intentar aplicar a los NFTs. Y voy a empezar desde esta idea de, de qué es el token, ¿no? ¿Qué es esta cadena que menciona Nancy donde se guarda la información? Eh, el, uno de los grandes problemas en los intercambios a nivel internacional es que si yo, por ejemplo, quería pagarle a una tienda en este, China, pues tenía que pasar por mi institución bancaria y esa es la que certificaba de alguna forma que eh, el dinero si sí lo tuviera yo, que fuera una transacción segura, etcétera, y me cobraba un montón además por eso. Entonces, eso es, eh, era un problema grande porque eh, no era nada más una cuestión económica, sino como mencionan en sí, en muchos espacios estaba este monopolio o, o control total de cómo o, o de intermediarios que. Eh, pasaban bienes de un lado al otro y eh, el blockchain lo que permite es no tener esos intermediarios sino que tú vas creando una cadena en la que se va registrando cada una de las transacciones por las que pasa un objeto voy a dejarlo como objeto porque puede ser moneda puede ser ahí varias cosas y se va a este esta cadena es única para cada objeto y como dijo Nancy, esta información no se la queda a un solo usuario, sino que se manda a varios usuarios. Y cada vez que se hace una transacción de intercambio, esos usuarios verifican que toda la cadena tenga sentido. O sea, toda la historia de ese objeto es verídica y además agregan lo de la nueva transacción. Ahora, como estas cadenas son únicas, mientras más objetos hay de ese tipo, las cadenas tienen que ser mucho más largas. Eso es, eh, pues, la, lo... La encriptación a, a grandes rasgos. Ahora, como eh, lo que sucede en, con los NFTs es, es bastante gracioso. ¿Qué pasó? ¿Tenías una pregunta? Estabas levantando la mano. <risa> ah, ¿una cadena es una serie de números? Eh, puede ser alfanumérica, puede tener hasta signos, no lo sé. O sea, eh, es que justamente luego ese es un poco de lo que creo que genera mucha confusión, ¿no? Porque Ajá. uno entendería una cadena como pues este artefacto con el cual atas una cosa a otra cosa. No, estamos hablando de tokens. ¿Cadenas eh, por, de... Eso, por eso te lo pregunto, porque creo sí, que necesito una de descripción. cadenas de símbolos. Cadenas de símbolos, o sea, eh, sí, tal vez me fui un poco a la programación. La concatenación de símbolos, o sea, unos después de otros, después de otros que eh, son únicos, o sea, es la, y mientras más larga la cadena, pues es este, más pesada. A mí ese juego me gusta mucho, ¿no? Este juego de vamos a generar cosas que sean irrepetibles, pero, pero luego creo que tiene sus inconvenientes. Ahorita vamos a ver por qué. Eh, en el aspecto económico, es que hay una cosa aquí que... Eh, que ha sucedido bastante con, con este tipo de intercambios, que es la especulación financiera y la forma en la que se mueve el dinero. Ah, oh, estaría bien chido tener aquí un economista que nos explicara un poco más de eso, porque es muy complejo, eh, yo no alcanzo a entenderlo del todo. Pero lo que sucede con los NFTs o estos tokens no fungibles es eh, justamente asignarle este tipo de cadenas a objetos digitales. Eh, bienes digitales que pueden ir Ya vimos desde un tweet Una columna de un periódico Una canción Etcétera, etcétera Y a lo mejor eh, Se me ocurre que En la cuestión de derechos de autor Creo que es una de las primeras cosas Que vamos a tener que hablar de Por qué se hace esto y cómo eh, Está afectando Pues el, el, La propia experiencia De lo digital a lo de derechos de autor que también se me hace que está ahí súper eh, atrasado en relación con la forma en la que funcionan los medios digitales. Pero a lo mejor tendríamos que irnos primero a una de las preguntas que quería hacer, Kanek, que es, ¿qué es un archivo digital? <risa> no sé si, si más bien nos vamos por ahí y ahorita entramos ya a cómo funciona lo de los NFTs. A ver. Ah, ok, ok. Porque creo que, es, eh, creo que también me, eh, me... Entraste muy rápido a los de NFTs. <risa> sí, pero... Eh, pues archivo digital, creo que no sé, creo que siempre hay mucho supongo que hay muchas cosas que no se entienden en un archivo digital yo diría que lo que son, son pues una, números que representan una información que es interpretada por un decodificador ¿no? que en este caso sería la computadora pero esa es una interpretación un poco pues llana y no sé, porque los objetos digitales son tan, tan variables y cada uno es diferente y tienen procesos tan duros, por ejemplo, el proceso que tiene un video es un proceso bastante hard work y, no sé, está este chiste que a la computadora lo que más le molesta son este tipo de cosas, no donde hay puro ruido y le encantan las películas donde, exacto, estas películas como Solaris, donde no pasan muchas cosas y las cosas se mueven lentamente. Entonces, ¿qué es un archivo digital? O por lo menos, ¿cómo tendríamos que entender un archivo digital en este contexto de la blockchain? Porque la blockchain ya es en sí un archivo digital, ¿no? Yo en este tema, eh, no sé si la parte de archivo, eh, yo la tengo más inclinada como al tema de activo digital. Un activo digital pues ya es todo lo que, lo que pasa a ser formado por, por bits, ¿no? Por unos y ceros y, y demás. Todo lo que se, se mueve en internet pues ya pasa a ser parte de un activo digital tal cual. Todo la, la, eh, por ejemplo, volviendo al tema de las, de las criptomonedas, pues es, es dinero digital, es un activo digital. Es decir, todo, cualquier formato que guardemos en nuestra computadora, ya sea formato este, .doc, .txt, o .mp3, .mp4, bla, bla, bla, Entonces, automáticamente ya pasa a ser este, un, un activo digital, que si lo traducimos, pues igual viene siendo básicamente eso, un archivo, eh, algo que podemos manipular en nuestra computadora, algo que está conformado de bits de unos y ceros, algo que nuestras computadoras pueden leer, interpretar, nosotros seres humanos podemos modificarlos, eliminarlos, este, crear incluso archivos también dentro de nuestra computadora. Y pues la, la, la descripción que yo podría dar de, de esto, ¿no? O sea, cualquier cosa que nosotros podamos ejecutar desde un computador o desde un dispositivo que tenga un sistema operativo, pues para mí eso es un archivo o activo digital, cualquier cosa que sea creado de, de ceros y unos, para mí eso es. Y, y sobre todo tiene una de las características más importantes es que puede ser copiado. Y la copia es idéntica al original. O sea, después de una serie de copias no hay degradación, como por ejemplo cuando se hacía del del disco o del CD al, al cassette. O sea, ahí había degradación por, por los materiales y demás. Pero como aquí no cambia la... la el soporte, entonces los archivos digitales, lo más importante que tienen es que pueden ser copiados y mientras tengas un decodificador de estos unos y ceros eh, del formato que, específico, puedes reproducirlo igual. Y ahí viene un problema muy grande que es el derecho a la reproducción. O sea, tengo derecho a escuchar solo música que pagué y resulta que en la realidad pues eso no sucede, si alguien te la pasó o alguien, o tienes este, o alguien la subió a YouTube y, y la metes a uno de estos programas que saca, es, extrae el archivo como mp3 o así, pues lo puedes escuchar. Entonces, uno de los principales problemas para eh, la monetización que ha surgido a partir de los archivos digitales es esta capacidad de que pueden ser copiados y eso nos lleva al siguiente gran problema, los derechos de autor y el remix, eh, hace rato estaba mencionando Canek sobre el remix, que me encanta este libro de Lawrence Lessig, donde habla que la cultura no puede evolucionar si no es a partir de, del remix, de esta mezcla que se hace, entre lo que ya sabes y lo que estás aprendiendo, más lo que se te ocurre y las formas de combinarlo. Es de donde viene así, pues prácticamente toda la música pop que escuchamos actualmente, las historias. Entonces no hay forma de evolución de la, de la cultura, sino es a partir de este copiar, apropiarse y remezclar. Yo cuento siempre estas historias como muy de la cultura occidental canónica. O sea, no tendríamos a Dante ni a Virgilio si Dante y Virgilio hubieran tenido problemas de copyright para copiar a Homero. O no tendríamos a Bach si a Bach le hubieran demandado cada tres notas, cosa que hubiera sido muy posible en el siglo XXI, por cada tres notas que escribía, ¿no? Porque Bach era alguien que oía cosas en la calle y, bueno, en su tiempo, digamos, y las volvía otra vez, igual Mozart era famoso por estarse burlando de todos los demás, entonces un poco la historia de la cultura siempre ha sido pues el agarrar algo prehecho y uh -huh. chance de modificarlo hasta volverlo a ser otra vez nuevo, puede ser, no lo sé pero sí es esta historia continua de pues del conocimiento de comunidades ¿no? Uh -huh. Eso que tú comentas va muy inclinado pues, también al tema de la, de la innovación tal cual, o sea, innovar no es algo que creemos, algo desde cero, como bien dicen por ahí, no es como inventar el, el hilo negro o el hilo rojo, ya no sé ni de qué color es, sino pues ya agarrarlo ya existente y evidentemente pues modificarlo y crear cosas pues más, más pro. Y que también eso es una de las conversaciones que se tienen detrás de la manipulación de objetos digitales, considero, ¿no? Eh, que gran parte del aprendizaje y de experimentación con diferentes materialidades digitales que son increíblemente fluidas es que casi siempre esos primeros pasos tienen que ver con la réplica de no y eventualmente llegar a este punto en el cual esa réplica empieza a adoptar una forma distinta y un discurso distinto que atiende mucho más a una intención entonces digo Hablando como de una manera generalizada también, creo que es interesante colocarlo ahí y a lo mejor creo que es un buen momento para seguir platicando acerca de esto, de entrar quizá a una de estas plataformas eh, que están generando este mercado de objetos digitales a partir del de uso de NFTs como espacios de validación, pero también de colocación de transacciones. Bueno, creo que Annie nos tendría que contar su, o sea, las historias sobre cómo se venden las obras de arte y por qué entonces el NFT es puesto como una opción en este mercado de obras, de compra de obras. Porque, o sea, volvemos, ¿no? Que es, Ahora es que es el NFT y creo que podríamos también ir navegando. No sé si quieres poner las las páginas, Dorín. Sí, pues una de, de mis premisas como artista digital ha sido no vender mi obra digital. Nunca he vendido obra digital, o sea, he vendido así como impresiones o cosas así que son tangibles, pero jamás he vendido obra digital porque tengo por ahí algo que se llama el Digital Art Manifesto, donde explico que por las mismas cualidades de lo digital a mí me parece absurdo querer venderlo porque eh, la experiencia de lo digital es reproducible y, y al mismo tiempo es única para cada persona que lo, que lo asimila. Entonces yo creo que lo digital de entrada es algo que no se debería vender. Ok, luego está la otra parte en la que um, todos los artistas son, pero ¿de qué voy a vivir?, y, y si no vendo mi obra, entonces, ¿qué es lo que estoy vendiendo? Y aquí me parece que hay una cualidad muy específica de lo que ha sucedido con la cultura digital en los últimos 10, 15 años, que es que ya y, y la música lo ha vivido de primera mano. Ya no ganan los artistas de lo que pueden vender como piezas digitales porque son increíblemente reproducibles y porque lo que quieres disfrutar al final es la experiencia de la música, la experiencia del color, la experiencia de la interacción. Y yo pienso que una, una forma de esa economía o a donde me imaginaba que debía ir era hacia la viralización del individuo. O sea, toda esta gente que gana dinero eh, y tiene sus obras posteadas y todo, no lo gana a partir de vender las obras en sí, sino que eh, la viralización te permite un montón de diferentes economías como de eh, voy a ir a firmar algo, eh, eh, estoy apoyada completamente por mi Patreon y este, cuestiones así que ya son de otra economía de, de, que no existía antes, entonces no creo que la pieza en sí misma sea el objeto fetiche porque al final es una experiencia de la que debíamos estar siendo alimentados los artistas digitales, sino más bien esta cualidad de, de vender eh, la propia mente, no la propia persona. Eh, el artista ya no es tanto lo que hace, sino quién es y, y cómo se explota eso. Ahora, cuando entramos en esta cuestión de, de certificación de los NFTs para que la pieza sea única, o sea, que tiene... Esa cadena específica que verifica que esa pieza no ha sido copiada. Entonces, eh, creo que hay dos partes. Una puede ser positiva en el aspecto de que mmm, si tú tienes ese archivo, tú puedes demostrar que eres el autor. Y así alguien te copie, pues si su NFT está corrupto, no está este, revisado o, o, o tiene una fecha posterior porque le, se le hizo un archivo que era una copia, entonces pues ahí ya no hay discusión. Tú eres el... el el autor y sigues conservando ese, esa posición de estas son mis ideas. En ese aspecto creo que puede ser bastante útil para resolver problemas de quién hizo qué. Pero cuando conviertes cada una de estas copias en un archivo único, solo porque tiene esta encriptación, me parece que es un juego de especulación económica que solo sirve al mercado del arte en niveles... En niveles estratosféricos, o sea, gente que ya no tiene, no saben qué gastar el dinero y entonces es como soy coleccionista y eh, puedo comprar esto que es terriblemente caro, así en millones de dólares, porque es un archivo digital único. Eso sí ya se me hace que, que es una enfermedad del capitalismo, es, es un síntoma de enfermedad del capitalismo tardío en la época digital. Pero esa es una posición mía o una suposición. A lo okay, mejor aquí porque, hay que explicar cómo es el certificado de arte no digital. Sí, pero creo que dices algo como bien interesante. ¿Cómo puede, qué es esta discusión que en inglés sería eh, scarcity, no? ¿Cómo puedes generar escasez de algo que es principalmente difícil de ser escaso, ¿no? Que sería una imagen JPG que puede ser duplicada. Eh, por ejemplo, cada una de las redes sociales cuando uno le sube un, tu foto, pues cambia los metadatos por cuestiones de seguridad, por ejemplo. Entonces, mucha de la información de esta foto, como por ejemplo, hora, localización geográfica, tipo de cámara o persona que lo tomó, que podría estar en un metadato de una cámara digital, luego se pierde cuando tú lo subes a Facebook, ¿no? Entonces, un poco lo que decía sobre quién subió algo primero y para saber quién es el autor original de un mapa de bits, pues implicaría que todo el mundo tuviera, o sea, podrías como tener un forense digital que dijera... Tú subiste primero esto, ¿no? Y ahí entramos como a esta pregunta: ¿hay derechos de autor? O sea, ¿todo esto que estamos viendo en la NFT tiene un fundamento legal? Y sí, creo que ahí a lo mejor sí, justo el definir qué es un NFT en contraste de qué es un FT, es decir, un non-fungible token frente a un fungible token, que también es una característica de un eh, elemento que puede ser leído o de alguna manera ejecutado a través de una cadena de bloques, creo que puede ser muy útil. No sé, seguro Nancy nos podría contar un poquito más acerca de la diferencia entre lo que es un fungible token y un non-fungible token. Sí, por supuesto. En esta parte de fungible token lo, lo, lo compararíamos también similar como por ejemplo um, con un billete de, de 50 pesos, ¿no? Si yo tengo un billete de 50 pesos y te lo doy a ti o te lo presto, lo que quieras, pues el, el billete tal cual pues sigue teniendo su mismo valor. No cambia nada, cambia de dueño únicamente, pero pues el valor sigue siendo el mismo, ¿no? Y puede ir girando, puede ir girando y pues no, no es como que exclusivo de alguien hasta ahorita. Ya cuando, es el, ya cuando le agregamos el non-fungible, pues ya es cuando ya ahora sí ya tiene, digamos, como un dueño, ¿no? Como una... una un propietario detrás de y que eso pues es, es lo, lo interesante de, de, de esta nueva tendencia de, de ya así como le, le damos una una cómo podemos llamarle por ejemplo como a la siempre que ponen de referencia para ese tipo de cosas es la la Mona Lisa no así como sabemos que la, la Mona Lisa original y que solamente hay una en el mundo y que alguien la tiene y que pagó este no sé cuántos chorrocientos mil de de billetes verdes por ella pues evidentemente algo mismo, lo mismo se traslada aquí a la parte digital. Este, alguien pagó por ello, alguien tiene la propiedad de, de, esta, de esta obra y quizá puede, sí pueda haber algunas réplicas de, del mismo, pero va, va a existir como este, digamos, como en, en su ADN, en su ADN digital, en su ADN de, de ceros y unos, pues va a tener este, este ID que lo hace como único y que evidentemente pues no puede ser este replicado o si es replicado pues va a ser una, una copia tal cual no lo podríamos por ejemplo también como ejemplificar a lo mejor con nuestro este aterrizando en la parte de los datos biométricos por ejemplo no la cuestión de los latidos de nuestro del corazón pues también es un cada uno de, la, de el, nosotros como seres humanos tenemos latidos de corazón diferente. ¿no? Igual las huellas digitales también son diferentes. No, si, si alguien pone el, la huella digital al momento de hacer alguna transferencia o algo, pues inmediatamente se detecta que no soy yo, Nancy, sino es este otra persona ¿no? la que se quiere hacer pasar por mí. Entonces vienen siendo como una especie como de, yo lo interpreto como una especie como de ID, como de un, un identificador y, y con eso podría ser como la explicación, digamos, como más sencilla, más bajada. En la que podría yo entender este término. Ok, y lo que indica en este caso un NFT es a el archivo digital o a una cadena de bloques. Es que también son como estas cosas que todavía no entiendo. En, en este tema eh, viene siendo, viene incrustado dentro del mismo, el mismo, le llaman. In, Técnicamente se llama hash. Hash es esta combinación de alfanumérica, entonces lo, lo tendremos como inclin, incrustado dentro de este hash, que vendría siendo pues básicamente ahí donde se hace la, la diferencia. Esta combinación de letras y números pues no podría ser la, la misma, tendría que ser una combinación este, diferente para evidentemente eviden, evidenciar que no es la misma obra o que es una réplica. que ahí también, o sea, creo que ahorita pues estamos viendo algunas páginas que justo se, pues, se dedican ahora a colocar estas piezas digitales identificadas a través de este hash, en el cual pues alguien que quiera obtener eh, pues esta transacción dentro de la cadena de bloques puede hacer una oferta, eventualmente la oferta más alta será la es aceptada, ¿no? Y entonces, pues se hará acreedor a específicamente esa transacción. Que ahí, digo, un poco regresando ahora, digo, sí, a esta parte del proceso de lo que implica lo que es y cómo lo podemos entender eh, fuera de la pantalla, ¿no? Pues creo que el proceso que va a intermedio en cómo llegamos aquí y de qué manera se logran estas transacciones también es relevante. Y es que justo, ¿no? O sea, veíamos hace unos minutos eh, la página de Foundation que es justo una de las plataformas de venta de piezas digitales a través de NFTs eh, como más grandes, ¿no? Ahora estamos viendo Sora y como estas, pues están Nifty Gateway, Rarible, Super Rare y varias, varias otras, ¿no? La gran mayoría de estas situadas en la cadena de bloques de Ethereum, que es la, probablemente la segunda criptomoneda más grande después de Bitcoin y que, pues, un poco regresando a lo que decía Nancy y a lo que decía también Annie de alguna manera eh, lo que es interesante también aquí apuntar es que si tú quisieras subir una pieza dentro de estas cadenas de bloques para poder ser identificada a través de un non-fungible token, no? Eh, primero tendrías que una de dos o tener una invitación para formar parte de estas plataformas o entrar a esta lista de espera en la cual tú puedes colocar ahí tus datos, colocar tus piezas y esperar a que alguien hay muy poca transparencia al respecto, entonces alguien en algún lado decida que efectivamente eso que tú estás colocando ahí puede ser valioso para la plataforma y aceptar o no tu propuesta. ¿no? Una vez que tú estás arriba, una vez que te dicen, venga, sí, adelante, tus piezas pueden formar parte de este lugar y o tienes una invitación. Eh, para poder subir una de tus piezas y colocarlas en subasta, requieres de pagar lo que se le llama gas expenses o gastos de gas para poder hacerlo, es decir, para poder colocarle este hash único a la pieza que estás incorporando a esta plataforma. Regularmente estos eh, gastos, ¿no? este gasto de gas para poder subir esta pieza u objeto digital a esa cadena de bloques, pues tiene un costo, yo diría, eh, pues, relativamente elevado, pues, ¿no? Yo he visto que al menos como que en un rango generalizado, específicamente de Ethereum, va desde los 100 euros hasta los 200 euros. Esto va fluctuando dependiendo de las transacciones que se están llevando a cabo en ese día y en esa hora en la que tú estás queriendo dar de alta esta pieza. Es decir, hay una inversión previa, posterior a una selección eh, realizada por las plataformas, la cual una vez que tú colocas este dinero ahí y se sube tu pieza. Ahora sí puedes colocarla en el espacio de eh, subastas. Quizá este también es un área que puede causar mucha, muchas dudas. Es decir, tú estás pagando por colocar una pieza que no tienes certeza que podrá ser efectivamente vendida. Eh, y, y de nuevo, no ahí como que empieza este proceso en el cual también. Una de las preguntas después de haber logrado todo esto es, supongamos que alguien sí se interesa por esta pieza, hace una oferta dentro de tu subasta, accedes a esta oferta, ¿qué es lo que esta persona está adquiriendo? Bueno. <risa> <risa> pues un archivo digital con una certificación de tipo hash. <risa> Bueno, tiene costo porque hacer la encriptación y mandar la información, pues obviamente tiene algún gasto de proceso de las computadoras, pero hay algunas páginas claro. que te lo hacen hasta por 50 dólares, que no, no se me hace tanto dinero si consideras que se va a vender, o pues, sea, al menos en el doble, ¿no? Ahora, la parte que se me hace interesante de todo eso es que te está saltando a los curadores y, y coleccionistas y demás, y si tienes el dinero, puede ser tal cual como me gusta, está de moda comprar piezas certificadas y voy a tener la única, o sea, esta, esta idea de, en el coleccionismo de es la única, es lo que lo hace valioso es algo completamente psicológico, no, no no es que haya escasez, como dice Canek, no hay un, un valor real en el trabajo que se puso ahí y demás, pero sí creo que es una forma de eh, librarte un poco de la institución y empezar a a aprovechar que este tipo de gente está en la disposición de dar dinero por una pieza que, que mentalmente sí es única o sea, y que, bueno, formalmente también en cuanto a, a los datos que son. Que no tendría mucho sentido tal vez para otro tipo de piezas, pero que está permitiendo un intercambio que de nuevo está siendo descentralizado. Aquí ya no necesitas a Sotheby's o, o ser un artista súper famoso y, y justamente por esta dificultad de repente de que el arte digital eh, no podía ser coleccionable o, o que no tenía todos los espacios que se le querían dar, ahora pues simplemente agarra su propia plataforma y... Y se expresa como puedo generar un montón más de dinero que piezas que son difíciles de transportar, que requieren un montón de procesos legales. Aquí, hablando de la legalidad, pues los derechos de autor no tendrías que registrarlos tal cual, porque el mismo proceso garantiza que la pieza va a ser única, que tú tienes la original. Entonces creo que por ahí también... Hay un montón de situaciones de, de intercambio comercial que son interesantes de observar, que no sé muy bien cuánto durarán porque las burbujas de este tipo tienden a reventarse y de repente es como, ah, bueno, si sí, tu pieza ya no vale nada y gastaste uh -huh. 200 mil dólares en ella. Puede suceder, eso, eso pasa con, el, con todo lo que es blockchain, porque de repente hay una demanda grandísima y aumenta el precio y luego ya es impagable y se va al fondo y luego vuelve a subir. Eso le pasa todo el tiempo a, a, a las monedas como Ether y, y, la, y el Bitcoin. Sí, justamente yo igual estoy aportando lo que comenta Ani. Eh, el modelo de negocio que están manejando como para iniciación se me hace interesante. Y bien, como también lo decía, pues cualquier plataforma que preste este tipo de servicios, eh, te, siempre te cobra una comisión o te, te pide algo al iniciar, pues porque detrás de ello también hay una cuestión de infraestructura y, y demás, ¿no? En cuanto al, al tema de, de, de, los, de quién compra esto, pues igual entra aquí como la parte esta como de, de sentir exclusividad, de tener ese poder, de, de tu poder adquirir ese tipo de, de obras, y si tienes el, la lana y demás, pues ¿por qué no, no? Y bueno, es algo totalmente también... Impredecible, o sea, eh, entra aquí como el, este término de, de fanatismo, no, no sé cómo realmente llamarle, pero sí hay, hay un, un buen de, de, de, de cosas que se desatan aquí ya como de una manera más, más subjetiva y, y, y es ahí donde ya entra como toda la, la discusión interesante ¿no? en torno al, al por qué yo compraría esto o, o qué implicaría. Pero si, si vamos hoy en día, eh, de hecho, esto es, tiene apenas poquitas semanas, ya, ya, ya todo le están queriendo poner este eh, NFTs, ¿no? Por ejemplo, por ahí vi también que ya creo que los, los tweets que lanzara Snoop Dogg y Elon Musk, y no sé qué, ya también ya les iban a poner así. Que este, un, un, un, un basquetbolista que por cada este canasta que anotara, ya también lo iban a poner así. Entonces ya como que a todo, entonces ya no sé si es mame o ya es algo real o es la moda o, o qué, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? ¿Quién, quién, quién, qué, qué cuál es el, el objetivo, ¿no? O sea, ya algo que de repente a mí me saca de onda de los medios de comunicación es justamente todo el, toda la, el, la especulación o todo el, el argüende es que no sé cómo, qué palabra poner. <risa> como todo el argüende que hacen en una tecnología en específico, ¿no? Siempre los medios de comunicación se han enca encargado como de inflar las tecnologías. Por ejemplo, ya lo, ya lo fue en su tiempo, hace unos años, el Big Data, ¿no? Todo el mundo hablaba de Big Data, todo el mundo quería ponerle Big Data a sus procesos, en sus empresas, en sus proyectos, sí. todo el mundo. Después este, pasamos al tema de la inteligencia artificial, ahorita todo el mundo la inteligencia artificial por aquí, la inteligencia artificial por allá, la. Entonces este, ya como que ya se calmaron esas cosas, como que ya pasaron de moda y ahorita ya es este tema, ¿no? Entonces pues veamos qué es lo que sigue, porque también como lo comentaba Ani, pues vamos este, caminando a ciegas, o sea, nosotros mismos nos vamos poniendo las, las piedritas en el camino, entonces pues vamos a ver qué más surge de, de esto, ¿no? Y que, de nuevo, o sea, hablando como en esta aparente descentralización, al menos con las plataformas grandes, yo todavía diría, bueno, es que no nos estamos saltando a los curadores o a quizá las instituciones eh, amplificadas como en el espacio cultural, que las entendemos como museos o galerías, quizá es así, pero al final, dado que estos espacios sí requieren que haya alguien que o te dé una invitación para que accedas o estés como en este proceso de... Lista de espera, pues quiere, que, quiere decir que de alguna manera si sí hay alguien detrás que está seleccionando, ¿no? Quien selecciona que te da una invitación o no, o quien selecciona que es si entras o no a poder formar parte de estas economías dentro de la plataforma. Que de nuevo, o sea, tampoco es que haya claridad de cuáles son eh, los objetivos, las líneas discursivas, etcétera, ¿no? Eh, es decir, es bastante más amplio en la capacidad de colocarse... Eh, como una multiplicidad de contenidos en el sentido de que, pues sí, o sea, si tu amiga te pasa una invitación, la verdad es que al final no importa mucho qué estás haciendo tú, está también ampliándose como esta red, sí, bastante más descentralizada quizá que otras, pero de nuevo, ¿no? O sea, si no tuvieras esas palancas, ¿no? Y o el acceso a estos recursos, que eso me parece importante, eh, igual no podrías acceder. Y aquí, digo, uno de los temas persistentes frente a, eh, pues, muchas de las personas que están realizando investigación detrás de, pues, bueno, estos eh, pues, nuevos formatos, economías y posibilidades del objeto digital, pues, también tienen una tendencia a apuntar, eh, pues, lo, el impacto ecológico que conlleva, ¿no? Eh, justo estaba leyendo que el fin de semana pasado, precisamente esta plataforma que estamos viendo, Nifty Gateway, eh, pues ya logró recaudar una serie de fondos, exactamente 65 millones de dólares o 60 mil, 6 millones de dólares, 500 mil dólares, una cosa así, eh, para poder lograr una campaña en la cual pues, hay como un, eh, digamos, como conversación directa a buscar reducir la huella de carbono producida por estos procesos. Eh, aparentemente, por lo que leí, sigue siendo una cosa como de, bueno, sí, este dinero lo vamos a ocupar para plantar árboles, para contratar eh, energías o vías a través de las cuales podemos producir energía más limpia, ¿no? Que sigue siendo un poco, digamos, el engaño de eh, pues la energía limpia, ¿no? Es decir, toda actividad humana contamina y por supuesto no podemos ser ajenas a pensar que si de por sí ya tenemos acceso a internet, dispositivos que son consecuencia del extractivismo y de pésimas condiciones de trabajo, eh, pues esto pareciera que para algunas eh, investigadoras e investigadores se coloca como en un espectro en el cual eso simplemente sigue sumando, no es decir, no podemos ser ajenos y ajenas a que lo que hacemos ya tiene estas condiciones, sin embargo, esto en particular creo que impacta en un lugar muy sensible cuando se lanzan todas estas investigaciones, principalmente de Memo Acten, quien por cierto recibe varias amenazas de muerte por las investigaciones que está haciendo en torno a el impacto ecológico del de uso de cadena de bloques para producir estos hashes en NFTs y vender después estas piezas, ¿no? Y pues un poco como esta relación un poco menos académica, más directa de Joanny Le Mercier, que dice que, pues se da cuenta que a través de una investigación en torno a piezas que está colocando en una plataforma, la verdad es que no recuerdo específicamente cuál, posiblemente Foundation o Nifty Gateway, eh, pues dice que se que logra, ¿no? Como a través de investigar o hacer como un, eh, pues sí, un proceso de trabajo inverso, eh, pues se da cuenta de que seis de las piezas que tiene en subasta en este espacio, en diez segundos están consumiendo más electricidad que lo que su estudio ha consumido en los últimos dos años, ¿no? Contrastar 10 segundos a 2 años me parece una cosa muy, muy grotesca, ¿no? Y de nuevo, sí hay un desbalance en accesibilidad a recursos a la hora de plantearnos como creadores y creadoras digitales, en donde al no existir un objeto o la materialización de un elemento que es aparentemente único, sí se reducen muchos de los posibles accesos a recursos, principalmente económicos, que estos creadores y creadoras pueden acceder. Sin embargo, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos o no desprendernos de las consecuencias que esto pues tiene? que Seguramente irán en descenso, yo espero de los cruzados que vayan en descenso con el tiempo y sus usos, pero que un poco empiezan a sumar a esta bola de nieve, ¿no? de condiciones bastante opacas, eh, a partir de las cuales estas plataformas están manejando. De nuevo, al menos las que entendemos como en un espacio amplificado, eh, pues para estas transacciones, ¿no? No sé. Ah, no lo creo. Yo creo que eso va en aumento y no es nada más. O sea, estas en particular gastan mucho por el tipo de proceso que se necesita, pero cada eh, meme que posteas en Facebook eh, contribuye al calentamiento global de una forma absurda, porque cada vez se está almacenando más y más información y se necesitan servidores más y más grandes que gastan más y más electricidad. Y que están generando muchísimo calor, o sea, que necesitan calor para, o sea, que eh, generan calor por el funcionamiento tan pesado que se les da. Entonces, más bien, quizás estas plataformas deberían optar, y estoy hablando de las de redes sociales principalmente, por seguir eliminando información después de cierto tiempo. Pero ahí entra otra cosa que eh, tiene que ver con el posthumanismo, que es esta necesidad de la memoria de la memoria digital, donde te recuerdan exactamente qué hiciste en un día como hoy, hace 6, 8, 10, 12 años y que nos, nos rehusamos a dejar ir. Entonces, eh, ese, ese problema de solo está empeorando y sí va a necesitar acción prontamente porque está contribuyendo muchísimo también al, al calentamiento global. Bueno, eh, yo tengo entendido que ya... Hay, por ejemplo, legislaciones que han estado corriendo a los minadores, eh, por ejemplo, en China. Y tengo entendido que países como la India también quieren empezar a regular los procesos de minado. Y lo que dices, Sani de, de la memoria digital es bien interesante. A mí, me, o sea, creo que hay dos como puntos que, que están en, en, en disputa que creo que son bien interesantes. Cuando yo veo, por ejemplo, creo que es News um, Showroom. Eh, y Showroom dice que ellos tienen como una especie de red social que genera una blockchain, y que esta red social que genera una blockchain podría generar un valor que después tenga como un valor objetivo, ¿no? Y en teoría, cada vez que posteas en esta como red social, tienes como una especie de retribución en esta cana de bloques, ¿no? Y yo tengo como una pregunta como bien dura, porque me parece muy, una muy buena idea, y yo casi todas las piezas como de... No sé, de estas piezas de los 2000 que eran co eh, colectivos que posteaban en Tumblr y que eran muy divertidas, pues más o menos muchos de ellos terminaron siendo como artistas, no sé, con cierto renombre o lo que quieras. Y, y supongo que esa actividad en este blog, cuando eran más jóvenes, pues les dio cierto capital cultural que después proporcionó a sus carreras algo importante, ¿no? Lo que... Pero lo otro es una cuestión como muy de, de, de estos tiempos y de seguridad. Yo estoy en esta disputa de, de que, Chance, una red social podría generar, debería de generar un valor y debería de ser retribuida tu participación en una red social, pero también me da mucho miedo que todos lo estemos guardando Y que muchas veces yo uh -huh. pienso una red social y digo, pues preferiría que no pudieran rescatar las cosas que dice G hey, hace seis meses, ¿saben? Que todo se borrara y que fuera una comunicación más como la comunicación análoga, ¿no? Donde uno dice algo y se pierde porque creo que ya llegamos a un punto donde es necesario por seguridad personal y de nosotros como individuos dejar de estar alimentando este monstruo de información que siempre quiere conocernos más que nosotros mismos, pero creo que nos estamos un poco yendo y algo que ya nos vamos no sé, a creo desviar. que es, pero es que es bien interesante porque yo creo que estos procesos como la NFT de obras de arte como estamos viendo podría Terminar en un mundo muy distópico en que Facebook tenga NFT que para cada una de tus cosas que subas, y si subes un meme de Disney, Disney tenga que compartir, te diga, oye, pues tú no tienes contrato conmigo para hacer cosas con mi material de copyright, ¿no? En, y eso es lo que, o sea, yo creo que todo lo, la cuestión como de a quienes, no sé, que es bien peligrosa, ¿no? Ideología, política, eh, cuestiones de especulación monetaria, donde muchas personas van a perder mucho dinero, y ese es un problema que después veremos. Eh, a mí todo esto, lo que peor me da es que cuando le das este tipo de ideas a la gente que tiene dinero, pues las llevan a cabo, ¿no? Y no dudo, porque además es parte de las intenciones de los derechos de autor de esta década, es empezar a pedirles a las redes sociales que busquen de una u otra forma controlar el copyright. YouTube lo hace. ¿no? YouTube es bien difícil poner música en YouTube sin que te desmoneticen tu producto entonces a mí estos tipos de procedimientos de pensar que una imagen puede ser única volvemos a, a, a este tema y que es única e inseparable de, de un actor pues implica que eventualmente Disney nos va a querer cobrar por todo lo que hagamos con su material de derechos de autor y se me hace como el fin de, de todo lo que a mí me gustaría del internet y eso que ya hay muy pocas cosas que me gustan, ¿no? No sé. Ya fuera de, de mi esa, exabrupto, algo que también, sobre todo contigo, Ani, queremos comentar, Dorín y yo, es esta cuestión que es completamente subjetiva, ¿no? Que es estética. A mí me llama mucho la atención que todo esté en un cuadrito, que además deben ser, que 400 píxeles por... 600 píxeles como máximo 800 píxeles como máximo y que todo esté en este cuadrito chiquitito muy al estilo instagram muy al estilo facebook y que hayamos perdido pues esta tradición de pues tener las imágenes utilizar el no sé el navegador para proyectar arte y ahorita tenemos pues este eh, amazon facebook de... ajá uh -huh. y eso implica lo otro que también ha habido muchas quejas no el arte de internet eh, pues viene mucho de procesos participativos con el usuario que está navegando internet. Y muchas de estas eh, piezas, pues tienen un grado de participación nula. Si no es que, justamente hasta hacerlo NFT te implica que ya no, ni siquiera puedes como participar en el proceso de formar la imagen. No sé cómo lo tú veas. Triste. <risa> Y sí, cuando revisamos la, la historia del NetArt, cuando surgió hace, ah, ya somos viejos, este, sí tenía mucha esta cualidad de participación, de narración, de, de experiencia íntima para el usuario, y eso se ha ido desvirtuando hacia los últimos años, sobre todo. Yo pienso que tiene que ver mucho con... Eh, pues las redes sociales, o sea, estamos cambiando nuestra, bueno, y porque el internet propio cambió, no es el mismo internet que estábamos usando en el año 2000 en el que, o en, incluso en el 2005, antes de que Google comprara YouTube, era completamente diferente y el contenido era diferente. Entonces ha habido una transformación del internet que ha, eh, se ha presentado a sí mismo como un espacio en el que se interactúa solo a través de una interfaz boba, pensada específicamente para consumir. Y, y es un poco triste considerar que, pues ya, eso es lo que va a haber en el navegador y gracias, bye. Ya, ya murió Flash, ya este, todo tiene que ser JavaScript. Entonces, si quieres hacer algo que sea medianamente interactivo, tienes que ser muy bueno en JavaScript y manejar varias librerías. Y eso como que ha hecho que la gente se... Eh, escoja herramientas que son un poco más sencillas e inmediatas, como lo es todo en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, esta cosa que está haciendo ahí una red neuronal de imagen eh, con TensorFlow, es muy fácil de hacer ya, o sea, la, la, la, la, hay una necesidad no solo de la reflexión sobre qué está sucediendo en este espacio, sino también de aventarse a volverse un geek y aprender un montón de técnicas y de programas y de programas para poder hacer algo que esté fuera de los parámetros que te permiten las propias herramientas como Unity, TensorFlow, este y, al, y varias otras, ¿no? Que que te dan al final y, y tristemente de repente soluciones muy parecidas todas entre sí. Uh -huh. Entonces sí pienso que es, es tiene que ver con eso, que el internet ha cambiado, que el propio navegador ya no permite plugins, ya no puedes programarle plugins al navegador. O sea, se ha ido cerrando esto y en vez de que internet fuera este espacio en el que todos podíamos compartir cosas y hacer el remix y apropiarnos de la información y de crear, pues se lo está comiendo el mercado y lo está acotando cada vez más. Entonces, simplemente si quieres hacer eh, cosas que sean más profundas que lo que acabo de decir, pues en el puedes empezar por lo light y ser programador o puedes irte a lo hardcore y ser hacker y, y ponerte en riesgo además porque justo como dice Dorin estas investigaciones pueden llegar a ser peligrosas no sí, porque están en contra del mercado el mercado es lo que está rigiendo todo en este momento y sí pienso que debería ser responsabilidad del arte cuestionarlo de menos claro. de menos cuestionarlo no eh, seguir estimulándolo en esta cosa, como decía Dorín, es que me encantan las piezas de Rafael Rosendal. Yo sé que son huecas y solo es color y solo están pasando cosas así como animacioncitas. Y le... pues sí, pero todo es así ahora. Todo está eh, pensado para estimularnos visualmente, darnos serotonina y, y que paguemos por ello. Pero sí, eso bueno, no... bueno. Una cosa que me da mucha risa... Ajá, la experiencia de usuario. Es que creo que también estas propias... Eh, o sea, bueno, eh, yo tengo como dos interrogantes que me da mucha risa. Estas plataformas, su experiencia de usuario es un poco complicada porque hacer una transacción con Ethereum o con Blockchain no es la cosa más fácil del mundo y no es como dar un like en... En Facebook, o sea, si sí es un proceso que tarda tiempo, que implica tener varias ventanas abiertas o tener el celular a la mano y, y tarda tiempo. ¿no? Y lo otro que me da mucha mucha curiosidad, yo no tengo datos reales sobre ninguna más que News, eh, creo que es Showroom y Showroom tiene cerca de 2% de venta de, de sus obras. Y yo no sé nada de, del mercado del arte como ventas de, de mercado de arte y galerías y ese tipo de cosas, pero yo me imagino un mercado que tiene 2% de, de stock en ventas como pues un problema, pero yo no sé cómo se vende el arte realmente y puede ser que sea igual y no sé si es tan precisa la calca del mercado del arte con estos mercados. Yo, yo creo que probablemente sí y además el... Los intermediarios se llevan aproximadamente el 40%. O sea, lo que sea que tú quieras vender, eh, lo máximo a lo que vas a poder acceder va a ser el 60% de, del precio al que se haya vendido. ¿Este es Entonces, en el mercado normal físico ¿en el de arte? Físico, Personal, sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Aquí, Almena Galería, se por ejemplo, se... Sí. se o sea, si tú pones tus obras, tú ya pusiste todo el dinero de producción, ya pusiste los soportes, ya pusiste hasta el transporte para que llegue a la galería. Y de ahí lo que se venda se queda el 40% y el resto pues, lo tienes que regresar a tu casa. O sea, es bueno, un gasto que, ser un ajá. artista. Sí, creo que más pues, o menos resulta lo mismo con los libros, ¿eh? O sea, tú llevas los libros a una librería sin que te aseguren que los libros se van a vender. Si no se venden, tienes que ir por ellos de nuevo. Y el margen de ganancia no es un margen de ganancia. Eh, muy alto. Pues, digamos que no es mayor al, al 60% del producto. O sea, Solo va a valer la pena, por eso les digo, solo va a valer la pena si eres famoso y vendes mucho. Entonces sí te va a caer algo, lo suficiente como para recuperar por lo menos tu inversión. Uh -huh. sí. sí, por sí. eso también he leído mucho en torno a esto de los NFTs, eh, vienen como a, a dignificar ¿no? esta parte del, del artista, ya no tener tantos intermediarios, al no estar este, desvalorando o, o va, minimizando tu, tu, tu obra y todo lo que haces en, en torno a tu, a tu preparación. Y pues eso es como de los pros que he leído que, que tiene este tipo de, de, de tecnologías en sí. Claro. Este es como Digo, el campo yo... ideal. Uh -huh. O sea, un poco creo que, que, o sea, no estamos a tiempo porque no estamos a tiempo y probablemente no estamos en forma de hacerlo, ¿no? Pero eventualmente, y supongo que esto va a ser algo que va a pasar en diciembre, enero del próximo año, alguien va a tener que, que hacer estas cuentas y sacarnos resultados, ¿no? Claro. Porque... Se habla mucho de este como, de, no sé, en el neoliberalismo se llama eh, como el helicóptero que tira, no sé, que tira gotitas, entonces que el neoliberalismo te va a eh, tirar un poquito de esas gotitas de la ganancia económica a todos, ¿no? Eh, pero yo no estoy tan seguro de que sea tan fácil ser una persona que no tenga... O sea, puede ser que el caso, no lo dudo, que no te, vaya, que haya entrado, tengas 17, 19 años, entres, pusiste tus obras y a los tres meses estés viviendo de ello. No lo sé, puede ser que haya el caso, pero no sé si sea, o sea, una de mis preguntas, y es una pregunta que yo, yo no me puedo responder, es, ¿le convendría esto a los chicos con los que ustedes dan clases? Yo creo que no. Yo creo que la forma en la que funciona esto es, eh, vendes más uno o porque haces cosas así que son bastante radicales. Por ejemplo, Beeple que hace rato estaba viendo una de sus obras, eh, en cuanto estaba como en 6 millones, 2 mil dólares o, o no sé cuánto, porque es muy bueno, o sea, él sí se sale como del... Eh, las imágenes que creas y se salen bastante del paradigma y son políticas y son muy cuestionables, pero la verdad es que también vende porque se ha vuelto súper famoso. Entonces, si tú no tienes esa seguridad, o sea, lo, lo primero que tendrías que hacer es como ser viral de alguna manera, ese tipo de fama, y a partir de ahí, eh, pues lo que te decía, que es más importante a veces que tengas la fama a que estés haciendo obra que sea súper contundente, y conceptual o cosas así, al menos en los medios digitales. Nancy, ¿tú qué opinas? ¿Crees que esto es algo que podría ser benéfico en un escenario de artistas emergentes, muy emergentes? Yo pienso que sí, pero a lo mejor todavía le, le, le, le falta poquito. Aunque esta parte de, de, de, de del, algo que, que me gusta que gente Conocidona, pues les está dando a conocer este tema de los NFTs. Creo que es, es un buen empuje para que la, la gente lo, lo voltee a ver, ¿no? Bueno, lo mismo caso de, de, de Elon Musk. Ya saben, cada tweet que saca inmediatamente hace trendy del, del tema que toque. Ya pasó este con la cuestión de los bitcoins, por ejemplo. Esto está pasando nuevamente, a, a, está sucediendo nuevamente con esta cuestión de los en, en NFTs. Entonces me gusta que este tipo de, de personalidades... Pues eh, estén como popularizando este tipo de tecnologías, porque es la única manera en la que la, la, la, la mayor parte de la sociedad voltea a ver o sabe de su, de su existencia, ¿no? A, a saber de su, de su existencia al punto de volverla, pues todo un, un trendy, ¿no? Que incluso, este, pues ya si lo, si lo vemos de, de una manera ya más. Este, eh, de, de cómo impacta a nivel de este, sociedad, pues hasta pueden convertirse en este término que se les llama este, tech trends ¿no? o tendencias tecnológicas. Entonces, que pues, son meramente estas tecnologías que, que llegan, pero no llegan porque no, no llegan nada más como por moda y se van, sino que pues llegan y realmente cambian la, la forma en la que eh, vivimos nuestro día a día, ¿no? Entonces, eso es lo que se me hace interesante, que, que este tipo de personalidades eh, pongan en, en boca de todos este, estas nuevas innovaciones y pues que evidentemente pues les saquemos ventaja, que, los que todos los que, que están detrás de que a lo mejor no son tan populares, pues evidentemente aprovechen este tipo de, de marketing o de difusión para que eh, apliquen ahí pues su inteligencia y vean de qué manera pueden sacarle la, la mayor ventaja posible, ¿no? ¿Cuántas tecnologías bueno, en otros lados no que sean pues, también ser como, como puestas en boca de esas personalidades que de repente las, las ponen ahí este, de moda? Así que, pues, hay que aprovechar. Creo que lo que dice Nancy es sumamente valioso. O sea, eh, la tecnología como tal siempre ha estado en conflicto entre pues las comunidades y los poderes. Y creo que una de las cosas que la tecnología siempre, o sea, es esta historia de un... No sé, de que alguien intentó utilizar una tecnología de forma rara o de forma extraña y descubrió una nueva posibilidad para ella. Y después obviamente llega alguien y, y la, no sé, el capitalismo siempre tiene sus garras, ¿no? Eh, otra historia es esa. Pero creo que es bien importante el hecho de que se esté, ya, ya, yo, yo sí creo que es un gran momento para el arte digital, o por lo menos para discutirlo, mm -hmm. por el, la atención que normalmente no tenía. Y creo que es importante y también es importante para, todo, pues para todos nosotros y para toda la, la gente que quiera hacer arte o que quiera hacer tecnología, pues de enterarse de estas tecnologías y aplicarlas de modos, o sea, yo creo que una de las cosas es, a mí no me gusta, creo que el, los sueños como tópico de la ciencia ficción es llegar a, a mundos sin escasez, ¿No? Y ese es como uno de los primeros parámetros que tiene la ciencia ficción para dominar Marte, aunque eh, Elon Musk crea que es mucho más fácil que eso. Eh, y lo digital, o por lo menos en la producción cultural, en lo digital, si de por sí tiene muchas barreras la producción cultural, creo que lo digital nos ayuda mucho a superar estas barreras, en el sentido de que ahorita podemos, bueno, estar entablando esta conversación. Pero en casos más chiquitos, pues, un, no sé, un escritor de Paraguay puede... Difundir su obra en todo el continente, ¿no? Y no necesita un medio físico para distribuirla. Y creo que eso es bien interesante. Lo otro es sumamente estos peligros, ¿no? Estos peligros de los que Annie y Dorin nos han hablado fuertemente. Eh, y yo no sé si Dorin bueno, no sé qué tanto tiempo tenemos con ustedes más Pero yo tengo una, una cosa que me ha estado doliendo Todos estos últimos cuatro meses Que, Dorin empezamos las navegaciones y empezamos la pandemia Con esta uh -huh. idea de explorar nuevas formas de convivir en Internet de, de convivir dentro de las navegaciones y de ver el arte en Internet Y ahora nos estamos discutiendo si la escasez es buena idea Para las producciones digitales no sé, creo que es un golpe bien duro. Yo y tú, Dorin, creo que me tienes que soportar cuando digo este tipo de boberías, pero yo mantengo que los memes no pueden ir al museo porque entonces le quitas lo que es un meme, ¿no? Que es esta facilidad de interpretación y reinterpretación todo el tiempo. Y me preguntaría un poco eso en estos momentos, ¿no? Si es, todo esto es arte digital o ¿no? Porque si alguien va a venir a decirme que, no sé, que el glitch que le metí a la imagen de vip es ilegal. Y lo peor de todo es que creo que no, ¿no? Porque justamente estaba la discusión esta semana, y ya es otra vez volviendo al tema en específico muy clavado, de que no había un contrato para el coleccionista en muchas de estas plataformas. Y que normalmente una de las cosas que tiene el coleccionista es la capacidad que tiene para prestar, prestarla a galerías, a instituciones, a museos, eh, de conservarla físicamente, esta como responsabilidad de que yo tengo este cuadro y pues espero que no se pudra, porque creo que vale dinero. Y que creo que muchas de estas contratos de NFTs carecen de esta... Vaya, de, de muchas de estas cualidades que tendría... Un certificado de arte, que creo que, que Annie nos dijo que tendríamos que hablarlo y nos quedamos sin hablarlo, porque creo que el uh -huh. certificado de, de arte, por lo menos en el arte contemporáneo, y ahí y está esta pieza de Clint, de, de, de Clint, el francés que hacía azules, que uh -huh. vendió los espacios vacíos, ¿no? las zonas de espacios vacíos, y que creo que es esta primera vez que un artista dijo, pues yo no voy a vender nada más que un certificado en sí. Pero es lo que le pasa sí, que también mucho. al performance, ¿no? O sea, ah, y no es porque decir, sea un performance vacío. Y eso lo hace también Tino Sigal, por ejemplo, ¿no? O sea, que incluso escapa al hecho de que sea su propio cuerpo el cual lleve a cabo la acción. Es una lista de instrucciones y si a esas nos vamos, es un algoritmo. Está vendiendo un algoritmo. Creo que hay, hay una que parte venden, interesante no. ahí. Que estaba leyendo yo hace rato que era eh, sobre una columna que se vendió del New York Times y decían que eh, tuvieron que hacer, además de, de venderla así en subasta y demás, un acuerdo legal con sus abogados por la, eh, lo que les decía al principio que es el derecho a la reproducción. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú tengas el archivo, pero eso a qué te da derecho a poderlo publicar donde tú quieras, a, a tergiversar lo que dice, a modificarlo, entonces no va a ser, no creo que pueda ser nada más el hecho de que esta obra es única, sino que va a tener que ir también de la mano con una serie de instrucciones de qué se va a poder hacer y no hacer con ese archivo, de nuevo por eh, la cuestión de cuestiones legales como de copyright o incluso de eh, las cosas que dice el artista o cómo está... Conformada la pieza, por ejemplo, ok, ya eres dueño de esta pieza original, eh, ya no se va a hacer ningún otro original, los demás pues se van a reproducir a lo mejor en festivales o así, pero tú no tienes derecho a meterlo a los festivales en nombre del artista, no tienes derecho... A eh, modificar la pieza, no tienes derecho a copiarla y reproducirla O sí tienes derecho a copiarla y reproducirla Pero tienes que pedir permiso sobre en qué medios va a ser y en qué contextos O sea, todas esas cosas todavía no están completamente afianzadas O son situaciones que se van a tener que discutir con este tipo De, este, pues de, de obra única, entre comillas, comillas Ok, ahorita eh, Dorín nos puso una que se llamaba Poetry y que era la forma con sí. la cual se escribe la metadata de, de una pieza, ¿no? Esta mera. Que un poco, ajá, que tiene un poco, que, por ejemplo, ese tipo de ejercicios creo que conceptuales a mí me gustan, porque por lo menos están develando, pues un poco lo que estamos hablando, ¿no? Pero sí. lo otro que, que se me hace bien interesante, y te lo preguntaría a ti, Annie, eh, es... Está, este concepto de unicidad, o sea, de esta cosa que es irrepetible, que en el arte es como muy importante, pero que en el arte digital es muy problemático, eh, yo he llegado como a pensar que Chance, la única forma de que hubiera algo como único o unicidad en Internet es cuando tienes, por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho el, el ejemplo de The Jogging, pero podríamos agarrar cualquier ejemplo de estas páginas, ¿no? De que realmente lo que es único es el, la suma de componentes individuales y de acciones individuales en un plazo de tiempo. Entonces, chance, lo que sería único no sería la imagen de Milger Weiss en, en Foundation, sino todo Foundation en sí, que, que en sí sería irrepetible. Creo, y eso a mí me llama mucho la, la atención porque... Entonces volvemos a lo que les decía, que cómo podría una red social generar valor, pues es por este valor como cultural simbólico, ¿no? De, no sé, qué, de, de creación o de discursivo, o dialéctico, pero yo sí siento que Chance lo que está pasando es que todas estas pues tiendas al fin y al cabo las veremos en unos 10 años de la misma manera que los Tumblr, que nos gusta ver a, a Dorín y a mí, no sé. Es que yo creo que lo que es único no es la imagen en sí, o sea, ya vimos que lo puedo copiar y de hecho le estamos viendo a través, estamos viendo estas imágenes a través de Zoom y lo que le vas a dar al coleccionista es exactamente esto, esto que se está viendo, no, no va a ser diferente en nada. Lo único que es diferente es la experiencia, todo eso que dijiste del contexto, de cómo se lee, de en qué formato, de eh, esta cuestión psicológica de que esa es la pieza única, pero es exactamente idéntica a la copia, de que la puedes pagar, de cuánto costó es la nueva aura que eh, Walter es Benjamin decía que se había perdido con la reproductibilidad, yo creo que la... El aura de, de las piezas digitales es el contexto y la experiencia que va a ser sí. única y diferente cada vez que la tienes y la forma en la que la tienes. Entonces, mis piezas, por ejemplo, son, eh, dependen completamente de lo que haga el usuario. Porque cada vez que la abran o la vuelvan a poner o lo que sea, va a ser diferente. Y la, la percepción o lo que pueda hacer la persona con esa pieza va a ser diferente para cada quien. Entonces, para mí, en, en mi relación con eh, la interacción y lo digital, yo pensaría que no hay una, o sea, estas formas se me hacen gratuitas de conseguir unicidad, cuando en realidad lo que hace única una pieza es el tipo de experiencia que provee, porque ahora, pues, la mayoría de los bienes y servicios digitales no los estamos acumulando, no tengo aquí ya mi librero lleno de DVDs como, como hace... 15 años ya eso ya no existe tengo servicios de streaming porque estamos en una cultura de la inmediatez de lo veo lo olvido y si lo quiero volver a ver solo lo tengo que googlear o buscar en netflix y volverlo a reproducir entonces cómo te enfrentas a eso en el medio del arte o sea qué tipo de cuestionamientos te estás haciendo respecto a la forma en la que consumimos lo digital en general eh, traducido al arte. El arte no se está actualizando a la realidad y eso es un problema para mí, entonces yo no, no confío en eso. Ok, creo que lo que dices es bien interesante, como estamos vendiendo una experiencia, ¿no? Lo que diferencia a esto de hace dos años Instagram es que en Instagram antes solo ponías like y chance comentabas y que aquí puedes videoar por por la imagen, ¿no? O sea, puede ser la persona que más le gustó, en términos muy banales. Eh, y, y lo cual, creo que es, tienes razón, ¿no? Es, creo que todo es el, el, el, el, este como performance de, de poder videar sobre arte que probablemente antes no lo habíamos visto. Y lo otro que, me, que se me hace bien interesante este momento es que a partir de, de este, pues, ¿cómo lo llamamos? De este hype, he visto muchos artistas haciendo generadores, eh, por ejemplo, J. Piringer tenía un generador de tokens fungibles y te daba una token que después tú podías meter en su página web y cambiarlo por algo, un poema, un, algo hecho por la computadora. Y alguien más hizo por ahí un token generator que te generaba un token y que tú podías como screenshotear y guardar la UR, pero si la volvías a meter en... En el navegador ya no existía esta token porque pues es única, entonces si no la guardaste en tu, eh, como screenshot no la guardaste. Y tengo entendido que hay varios más, no quiero decir, pero hay uno por ejemplo de Olivia Jack. Eh, entonces es, está interesante porque también nos vuelve a, a esta idea de que Chance la persona que, que le da unicidad es el receptor, entonces... Nosotros somos las personas, o sea, digamos, y ese es un meme, ¿no? Ya, lo único, el, el único en, en outredaf, eh, la única token no fungible son las experiencias de cada quien o son los amigos que hacemos en el camino. Porque, sí. Y creo que eso es cierto. Y, eh, chance, recordaremos todo esto porque nos dejó estas palabras, ¿saben? Sí. Y pues igual si quieren podemos ir como cerrando con algunas de estas ideas creo que una de las preguntas más firmes ya se hizo no si esas si es algo que consideran que puede ser un, una acción o un espacio recomendable para alguien que va empezando de cero quizá podríamos cerrar más bien como con estas eh, como esperanzas hacia el futuro cercano de lo que quizá nos interesaría nos gustaría que esto se convirtiera no o sea yo personalmente creo que a veces pienso mucho en esta idea de la tanda, ¿no? Y a veces como que digo, porque a mí me gustaría ver una especie de la tanda del arte, ¿no? En donde más bien estos bienes se van redistribuyendo una y otra vez en formatos digitales. Eh, no sé si eso sea posible, pues, pero un poco como en mi escenario utópico del futuro cercano es, si ya tenemos estos procesos puestos en marcha, ¿cómo podemos hacer que esto se amplifique a quizá otros y otras creadores que no, de entrada, que no necesariamente tienen los recursos para acceder, ¿no? O sea, desde recursos económicos hasta recursos tecnológicos para poder formar parte. Y creo que quizá ahí es algo que a mí me inquieta eh, considerar y que quizá en el futuro cercano sí me gustaría ver sucediendo, ¿no? Uh -huh. eh, para ustedes, ¿cuáles creen que sean esos espacios de potencial innovación o mejora que pudieran llevarnos a, un, eh, pues sí, a una serie de plataformas menos asimétricas. Yo pienso que, que, que eso sí va a ser posible, como todas las tecnologías en general. En un inicio salen como bastante, digamos, como... Mmm, no VIP, pero sí como para cierto público en específico o gente que se está metiendo, pero sobre la marcha pues se va este, popularizando o esparciendo o dándose a conocer. Eh, por consecuente van saliendo plataformas mejores, van saliendo propuestas mejores este, y cosas más este, accesibles para todos. Entonces en, en esa parte no, no dudo y aparte pues recordemos que como siendo este, tecnologías tal cual recientes, pues vamos caminando desde hace rato con una venda en los ojos, este, vamos así como en una ruleta, en una montaña rusa, siempre es algo muy emocionante este tipo de nuevas este, Tecnologías, porque nosotros mismos las vamos, los vamos mejorando, las vamos empeorando, ¿no? Entonces, este, les comentaba, pues no dudo que, que surjan plataformas, propuestas mejores, incluso pues ya inclinándolos también a otros este, sectores, a lo mejor no solamente a la cuestión artística, sino ya también a otras este, industrias que a lo mejor también están descuidadas en este sentido, pero pues igual. Ya lo estaremos viendo en, en próximas semanas, meses, no sé, días. Esto es algo que, que va este, formándose, este monstruito lo vamos formando de una manera bastante chévere. Así que pues hay que ver cuáles son las, las buenas nuevas que nos esperan ¿no? en, los siguientes, este, en los siguientes días o semanas. Y yo creo que me arriesgaré a hacer mi propio sistema de encriptación para certificados de arte digital para que toda la gente que hace arte digital... Tenga el servicio y por lo menos tenga una especie de copyright o la copia original de, de la pieza y al final es una cuestión de dinero, pero creo que eh, sí le daría muchísima más confianza a coleccionistas y galeristas a abrirse a la posibilidad del arte digital que aquí en México todavía le falta bastante. ¿no? Está mucho en esta cuestión de, de no la venta digital, sino de la impresión o de la fotografía. O de, y yo creo que sí es un momento histórico en el que debería ya asumirse que lo, lo digital pues es una herramienta de creación y producción poderosísima y de, y de cuestionamiento de la realidad y que además puede llegar a muchos más lugares que el resto de, del tipo de obra por, por la, sus cualidades, su, su propio soporte, entonces... Pues apostaré por ahí. Y para el resto, espero que estas plataformas no, no crezcan de manera monstruosa. Siempre me encanta ver cómo todo se empieza a podrir con el tiempo. Todo lo que tiene dinero se empieza a podrir de alguna manera. Entonces yo creo que será divertido de observar también. Creo que eso es bien interesante. Eh, sí, no tendríamos como pensarnos qué tipo de alternativas radicales o no podríamos dar. Eh, pues porque además luego, o sea, solamente lo vemos, ¿no? Son pues plataformas en inglés, probablemente americanas o europeas, con monedas en inglés y documentación en inglés. Y, y muchas veces uno se pregunta, ¿realmente deberíamos de estar ahí o, ¿sabe? O sea, o preferir, o deberíamos de estar, estar, empezar a pensar y a desarrollar nuestras propias lugares para residir en Internet. Yo creo que sí, Internet es vasto, hay espacio para todos. Y un poco sí, pensar en esa. Híjole, yo sí espero, o sea, yo creo que desde que entré como este universo de entender a lo digital y me juntaba o reconocía a estas creadoras que pensaban y se planteaban un espacio de lo efímero, ¿no? Que es como yo coloco algo que existe. En internet o en, en, a través de un dispositivo digital por un tiempo determinado y después me gusta que se desvanezca y no haya manera de reencontrarse con él a partir de sus formatos originales, sino únicamente a través de la experiencia de otros Me parece muy hermoso y creo que quizá... Sí, digo, yo personalmente creo que no soy mucho de guardar archivos digitales, lo cual ha sido problemático a lo largo del tiempo, pero eh, quizás sí deberíamos pensar en esa descompresión. El Internet necesita descompresión y la necesito urgentemente para poder dar cabida a otras transacciones, ideas y, por supuesto, plataformas más cercanas a, sí, a las, no sé, líneas ideológicas. Que deberían quizá empezar a tomar más fuerza en estos espacios Y no meramente replicar eso que sucede fuera de la pantalla eh, Y pues nada, creo que más bien no me queda más que agradecerles mucho mucho su tiempo Sus ideas, eh, sí, sus opiniones también al respecto de un tema que es absolutamente complejo Que seguramente veremos complicarse bastante más en los próximos meses ¿no? Pero que al menos tener un punto de discusión y un punto de partida Tanto con pros, contras deseos e ilusiones detrás de a dónde llevar esto, eh, ayuda bastante sobre todo a ensamblar un escenario total de lo que se puede o hacia dónde podemos empezar como a tirar, ¿no? Y pues nada, creo que más allá en aquí es donde abrimos Canek y yo a preguntas en vivo, en donde estaremos ahí colocadas más allá del chat de YouTube, que seguramente ya se habrá llenado de locura y media, como suele ser, lo cual es muy hermoso, y pues nada, no sé, igual cualquier comentario final, idea, cierre, eh, venga. Y sí, lo que acabas de decir me, me hizo pensar en otra cosa que es eh, los formatos de los archivos y cómo las computadoras se están modificando ya para funcionar en una arquitectura distinta, en, en ARP. Lo que quiere decir que es probable que además estos archivos en un futuro próximo ya ni siquiera se puedan leer por nuestras computadoras. <risa> Así que, ¿para qué? <risa> eh, bueno, yo creo que ya, ya, ya está fuera, ¿no? Pero lo otro que creo que se nos pasó comentar, o oh, oh, Chance es un mal chiste, pero luego no, yo no veo la diferencia entre ninguna de las tiendas. O sea, todos son como básicamente iguales. Y estaremos ver Fondo quiénes están detrás de estas plataformas, quiénes son pues, sus creadores. Un poco sí, sí hay como estas observaciones y, y hay algunas que sí están medio oscuras, otras supongo que menos. Ah. Pues son como esas que páginas son chinas, miniera. Son como esas páginas chinas de ropa donde no sabes cuál es el origen, que pasa en un día, compras y te llega algo así medio mal hecho y de, luego desaparece y ya no sabes qué... ¿Qué tipo de transacción hiciste ni con quién? Sí, exacto. ¿Qué, firma, ¿Qué contrato firmaste al quién sabe? No sé. O sea, yo creo que hay muchas cu cuestiones de cuidado que vamos a tener ramificaciones legales bien duras en un futuro. Bueno. O sea, ya, sobre también hay que poner todo cuando se intercambian tanta Super. cantidad de dinero. No. Sí. Digo, yo estoy segura que al menos en esta última subasta b con Christie's, donde se vendió esta pieza, que además es horrorosa, la verdad, por 69 millones de dólares, bueno, el equivalente a 69 millones de dólares es, a ver, ¿y cuánto te embolsaste Christie's? ¿No? Al menos el 50%, al menos de que hablas, ¿no? O sea, si el b se va a andar, no sé, embolsando unos 30, ¿no? Que pues, es bastante eh, pero, híjole, ¿no? <risa> ¿no? sé, yo recuerdo mucho como este meme que solo es como este güey que está diciendo let me in, ¿no? Y está como súper histérico gritando let me in y es como cuando los artistas empiezan a hacer dinero a través de subir sus piezas a cadenas de blockchain y abajo Christie gritando así como let me in. Es como, pues claro que sí, ese es dinero. Eh, yo, no sé. ajá, ¿no? Y lo otro es, eh, o sea, yo sí tengo la duda de si no esto es, este es otra manera de parte de los poderes del arte Sean esas cosas que nosotros, que no sé qué sean De controlar un poco la producción digital Y creo que lo han intentado todo el tiempo desde que el internet existe Pues es que es mucho más democrático, ¿no? O sea, como no tiene ese espacio de la el filtro de la galería, del museo y del curador, o sea, pues es una pérdida de poder y de dinero para ellos. Claro. Y justamente están incitando por volver a estos semipoderes ¿no? De una u otra manera, con estas galerías de invitación. Ah, sí, no, hay que evitar eso. Sí, no. Yo, yo sí creo que, que, que la mejor alternativa para los chicos que quieren hacer arte digital es tener su dominio y hacer sus cosas en su propio lugar. Suena feo, pero... Sí, al menos no, se no, no, no ese más. control. Ahorita, ahorita. O sea, ya iremos empujando a otros lados, espero. Pero, sí, no, ya sí. después puede ser que no quieras pagar tu dominio. Sí, eso es cierto. Pues pones okay. tu propio servidor con juegos de azar y mujerzuelas. <risa> <risa> True. Estoy lista para el phishing. Este... <risa> no sé. Pero bueno, pues más bien, pues ya les robamos un poquito más de tiempo, pero bueno. pues muchas gracias. Y, y no por, te preocupes. Eh, pues por todo, ya estaré.